El príncipe A. Aún. Ay, qué sublime fue. Una noche, un encuentro. Ay, me pica. Cuéntame más, cuéntame más, Estábamos. La luna. Ay, la luna. El rocío. El silencio del bosque. Para que me pica. Y entonces, esa noche. Allá a lo lejos. Dios, dímelo. Me picaba la entrepierna. Pero oh, no. entrepierna, entrepierna, entrepierna. ¿Por qué habéis de picar en estos momentos? Ah. No lo sé. Solo sé. Que estaba tala? No lo sé. de ahí Ojalá estaría, hija, ¡Oh, No No puedo más. No que No lo Te lo no. ¿Quieres saberlo? Quiero saberlo desde el fondo de mi corazón. Mis entrañas están pidiendo.